Como dijimos, pues, ¿cuál es la realidad? Todo es pasadero. Y exactamente eso, eh, lo, lo único que no es pasadero, jefe. Lo único que sí se queda es, es lo que pensamos, lo que pensamos que somos, lo que hacemos, que coordinen lo que pensamos que somos y lo, y, y lo hacemos. Lo hacemos. ¿Verdad? Y lo que otra gente. Piense que somos. Que está coordinado. A lo que pensamos. Que somos. O sea que. Lo único que es real. Es lo que pensamos. Que somos. Actuamos. A lo que pensamos que somos. Y lo que otra gente. Piense que somos lo que pensamos y actuamos que somos si el sol si el sol explotó aventó una aventó una energía solar desde hace mil años y después de mil años nos pega a nosotros ¿verdad? entonces este y, y, y tú dices que si nosotros si podríamos ser algo que murió hace muchos años y nosotros solamente somos el reflejo de eso, ¿verdad? Esa fue una excelente pregunta, jefe. Todo, jefe, todo es nacimiento, ¿verdad? Nacimiento, desarrollo y muerte, pues. Entonces, el sol, digamos, ¿verdad? El sol este, aventó esa energía solar. ¡Pum! Nacimiento de la energía solar desarrollo porque esa energía se expandió en el transcurso de, de la distancia, verdad? y luego el impacto hacia nosotros y ahí murió, pum. verdad? Este, entonces nosotros somos exactamente lo mismo, pues nada más que para unas para unas cosas, este, dura más el efecto, o sea, más más eh, tenemos la percepción de que es más tiempo. Digamos mil años de que el sol, el nacimiento de esa energía solar, el nacimiento fue hace mil años y su desarrollo y tuvo que pasar mil años para que nos impactara. Es igual con nosotros, nada más que nosotros no duramos mil años, pues tenemos un nacimiento, ¿verdad? Cuando nac nacemos, pues la conciencia conectada con el cuerpo, el desarrollo y luego la muerte. ...en diferentes... ...tiempo... En, ...en diferentes este... longitudes de tiempo. ¿Verdad? Este... ...entonces... ...lo que yo te diría... ...mi respuesta es de que si... ...que si el sol... ...nos aventó una energía solar... ...hace digamos... ...mil, cien años... ...no sé exactamente... Y nos, este, cuando nos pega o cuando lo, lo vemos es porque ya explotó una, una estrella hace miles de años. Y nosotros vemos el reflejo después de mil años. Es porque simplemente porque ellos están siguiendo el mismo ciclo que nosotros. Ese mismo ciclo pues. Por ejemplo, no podrías decir que ese sol es el reflejo de otro sol. ¿Verdad? De otro sol que ya murió hace mil años o esa estrella que explotó hace mil años fue el reflejo de otra estrella que explotó hace mil años no porque todos son ciclos todo nosotros las estrellas el cosmos las plantas los animales el agua todo son ciclos pues y, y son tres principios que es el nacimiento es el cambio, desarrollo, es el mismo grupo, y tercero, la muerte, la destrucción, ¿verdad? Solamente que cada, cada cosa tiene sus longitudes diferentes de tiempo, o, o al menos eso es lo que percibimos, porque el tiempo en realidad no es la mayor, es la más grande mentira del ser humano, que existe el tiempo, pero ese ya es otro tema del tiempo. ¿Cómo conquistar el tiempo? Ese va a ser el siguiente tema. ¿Cómo podemos dominar el tiempo, pues? Para la gente que, pues, a veces pensamos que no tenemos tiempo para hacer cosas que nos hacen felices, ¿verdad? Decimos, no, es pues que no tengo tiempo. Pero es en realidad porque no sea, no nos damos cuenta que el tiempo es solamente una percepción. Y lo podemos cambiar exactamente como podemos cambiar nuestros sentimientos. ¿Eh? Como podemos cambiar el sentimiento de sentirnos incómodos a un sentimiento que nos haga sentir confortables. De la misma manera podemos cambiar el tiempo. Si somos reflejos de algo que ya murió, entonces yo diría que no. Que, que hay otras dimensiones paralelas, yo diría que sí pero no solamente una sino hay muchas dimensiones paralelas muchísimas no sé cuántas pero más de dos ese es otro tema las, las uh, dimensiones paralelas cuántas hay ¿Eh? y cuáles son